Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos, así que vos definitivamente tenés que creer en vos. No quiero ni pensar que lo dudas. Y de eso mismo vamos a hablar hoy. Por favor, no permitas, pero bajo ninguna circunstancia o situación, el beneficio de la duda respecto de ese sueño, ese proyecto, eso que querés expresar, eso que pensás y, y querés transmitirlo. No, no hay lugar para dudar. Porque la duda va en detrimento de tu persona y de todo aquello que te vayas a proponer. Cuando uno duda, no está seguro. No está trabajando en la confianza en sí mismo, sí misma, sí misma. Entonces, no tenés que dudar. Seguramente, y esto te lo garantizo y te lo firmo donde sea, va a haber miles de personas o situaciones y todo que de alguna forma explícita o no explícitamente van a querer derribar ese proyecto, eso que querés. Eh, y es así, pero vos no tenés que dudar, vos no tenés que darle permiso a la duda ni tuya ni la de los demás, porque a veces las personas no es que lo hacen con maldad, otras veces sí, claramente, eh, sino que, que ellos no se atreven o que traen ciertas historias que no pueden transformar eh, y quizás es como antinatural, Ver que alguien se anima y va y persiste y las cosas, las cosas le salen en el Hello. Las cosas le salen al revés y sin embargo va y va y se rompe la canción a y otra y lo que sea. Pero sigue, sigue, sigue porque en el, algún momento lo va a lograr. Sin lugar a dudas. No question about it en in inglés. Eh, entonces tenés que de alguna forma eh, ser un poco más selectivo selectiva, selectiva, eh, y hay un ruido que no tenés que escuchar. Porque se convierte en un ruido, todo lo que no es, yo creo que, como música, eh, todo lo que no aporta algo positivo, algo constructivo, para mí o para las personas que están alrededor, no a mí es, eso, es ruido. Y la verdad es que no, no me gusta el ruido <risas> eh, el ruido no, no trae un mensaje no, no trae algo como que podamos digamos nos indica que algo puede mejorar eh, a grandes rasgos hablando ¿no? porque si nos metemos en sonido después hablamos de ruido blanco ruido rosa ruido hay un montón de cosas que como un músico uno utiliza eh, y descubre día a día, pero en, en el sentido práctico, no tienes por qué escuchar ruido, es como la contaminación sonora, por ejemplo. O sea, enseguida en no puedes pensar, si te pones, te voy a poner un ejemplo práctico, y no me quiero extender tanto para no quitarte tanto tiempo, pero un ruido, alguien que está taladrando en la calle, lo que sea, eh, te desconcentra, no puedes pensar, te abruma. Bueno, eso mismo, eso mismo sucede. Si vos dejas que las personas opinen, que te digan no vas a poder, no es una locura lo que vas a hacer, esto, el otro... No, pero pensá, porque hablan desde su lugar y su historia y desde sus miedos, eh, desde su frustración o muchas veces... Y hay <ríe> que decirlo Desde su maldad o desde su agresividad Y un montón de cuestiones que, que ellos no han trabajado y, y esa es su forma quizás, entre comillas, de sentirse mejor no Quizás no, no han conocido otra manera Y bueno, hay que soltar, perdonar y alejarse Pero básicamente eh, Cuando son las cosas así No escuches no, pero no lees ni así de entrada a la duda. Porque en el momento que dudas, número uno, todo lo que construiste se te hunde. Número dos, te centrizas, Que los haters, que esto, que lo. Y pasas a ser como un títere de todos aquellos que no se atreven o, o, o que están muy pendientes de. ...de otras cosas y, y no de sus propios sueños... ...y entonces tienen que, que generar algo para llamar la atención. Y la tercera cosa, y más importante... ...te mereces ser quien sos... ...alcanzar todo lo que anhelas... ...y si encima tenés la valentía de jugarte por eso... ...no tenés que permitir absolutamente ni una pica de duda de tu valor, porque estás dudando de tu, val de tu valía, de lo que vales como ser humano, como corazón, como soñador, soñadora, soñador. Así que no, no hay dudas, no existe la palabra duda. Bueno, espero que estés muy bien, me estén un poquito más, pero creo que te sirva, te mando un beso enorme, vamos con todo la cajita de información, te suscribes a mi canal, te van a llegar eh, te van a llegar los videos eh, info y nada estemos en contacto, Recordad, tenés que creer en vos mismo, vos misma, vos misma ¿eh? porque si no crees vos en vos, ¿quién lo va a hacer? te mando un beso enorme te quiero mucho